En este templo pueden hacer un pacto con mi Señor Lucifer. Para eso fue creado, para cambiar la vida de millones de personas alrededor del mundo. Lo estamos haciendo. Usted también lo puede hacer. Templo de adoración a Lucifer. el que escandalice que no nos vea